Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birley, creadora de la Academia en Emprendedor y en este video quiero hablarte sobre tres acciones para generar más ventas con tu negocio. ¿Cuáles son esos tres pasos, esas tres claves, esas tres ideas que te vas a llevar de este vídeo para... Aplicar ya mismo en tu negocio y generar más ventas para ver más resultados. Ya sabes que siempre digo que hay que tomar acción, que si quieres ver resultados distintos, que si quieres aumentar tu facturación, que si quieres vender más, no solamente basta con quedarte con la teoría, sino que lo que quiero es que pases a la práctica, que pases a la acción. Y por eso en este video te voy a contar... Tres aspectos importantes, tres ideas que puedes aplicar hoy mismo en tu negocio para empezar a conseguir esas ventas. Pero antes de hablar de ello, te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal de YouTube. No olvides de activar las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que publico cada semana aquí en mi canal. Ahora sí, dicho esto, comenzamos con el tema de hoy. <risa> en este vídeo quiero hablarte de tres acciones que puedes aplicar hoy mismo en tu negocio para empezar a conseguir más ventas son tres ideas que puedes implementar como te dije antes hoy mismo, que quiero que tomes acción y que las apliques. No solamente que te quedes con la teoría, que no solo te quedes con lo que te digo en este vídeo y que digas, bueno, ya lo haré, sino que tomes acción y te comprometas a realizarlo dentro de tu empresa si lo que estás buscando es conseguir más clientes, conseguir más ventas, ver mejores resultados, aumentar tu facturación. ¿De qué se tratan estas tres ideas? Vamos a empezar por la primera. La primera de ellas tiene que ver con conocer perfectamente a tu cliente ideal y me dirás, Cecilia, esto ya lo sé, es evidente, es obvio que tengo que conocer a mi cliente si quiero vender. Pero bueno, la idea no se trata solamente de esto, sino de que tomes acción y que no te empieces a inventar. Bueno, mi cliente vive en tal lado, hace tal cosa, tiene tal edad, le gusta esto, le gusta lo otro, sino que hagas un estudio de mercado. Esa es la acción que tienes que realizar. Empieza hoy mismo a buscar contactos dentro de tu agenda de teléfono, contactos que eh, puedas conseguir a través de redes sociales como por ejemplo LinkedIn, en donde puedes prospectar y buscar a clientes potenciales con determinadas características. Quiero abogados en Madrid, por ejemplo. Quiero directores de despachos de abogados eh, que se dediquen al tema penal dentro de Madrid y que tengan más de 5 empleados. Mira. ¿Qué posibilidad de segmentación que te da una red social como LinkedIn? O ponerte en contacto con aquellas personas que ya sabes que cumplen con esas características, que forman parte de, de tu agenda, quienes vienes siguiendo en redes sociales, quienes quizás te siguen a ti, quienes quizás en algún momento se han puesto en contacto contigo para pedirte un presupuesto o con aquellos amigos que sabes que conocen, tal vez, a una persona que cumpla con estas características, que es la de tu cliente ideal para poder hacerle unas breves preguntas para orientar bien tu propuesta de valor. Muchas veces no estamos vendiendo porque nosotros contamos aquello que es importante para nosotros de nuestro producto o de nuestro servicio, cuando en realidad deberíamos enfocarnos en hablarle a ese cliente de lo que realmente es importante para él. Esto para mí fue un cambio abismal en mi negocio cuando me di cuenta que le estaba ofreciendo a la gente algo que realmente no estaba buscando y que todos mis eh, potenciales clientes estaban buscando otra cosa totalmente distinta. Todos ellos me dijeron exactamente lo mismo. Pude detectar un patrón realizando este estudio de mercado. Por eso es que te recomiendo que realices esta acción para generar más ventas. Además, esta misma acción también me dio a mí oportunidades de venta y también pude cerrar Ventas. Así que, como verás, no solamente es una acción que te permite conocer mejor a tu cliente ideal para poder enfocar mejor tu propuesta, tu comunicación y poder vender más, sino que también es una acción que en sí te proporciona ventas o también te proporcionan, por supuesto, oportunidades. Así que te animo a que la hagas. Segunda idea que te recomiendo. Trabajar para generar también más oportunidades de venta con tu negocio y es realizar el seguimiento de aquellas ventas que no se han cerrado. En muchas ocasiones perdemos ventas porque no somos constantes con el seguimiento. Enviamos una propuesta, un PDF y ahí se queda. Esto es un grave error. Tenemos que implicarnos con ese seguimiento y preguntarle a esos clientes ¿Qué ha pasado? ¿Has tomado una decisión? ¿Has podido ver mi propuesta? ¿Necesitas que volvamos a hablar? ¿Necesitas que...? revisemos algo, hay algo que no se ha entendido, hay algo en donde te pueda ayudar, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ya has tomado una, una decisión? ¿Te has inclinado por otra, por otra persona? ¿Qué es lo que no, no te cuadra? Todo eso evidentemente lo podemos preguntar si hacemos este seguimiento y tenemos la posibilidad de hablar con esa persona. Pero el seguimiento también debería ser algo que deberíamos acordar en nuestras llamadas, en nuestras reuniones de venta con nuestros clientes. Entonces, te recomiendo que... Busques a todos esos clientes que no te han contestado, esos clientes que tienes ahí pendiente de respuesta y que te animes a hacer ese seguimiento de esas ventas. Esas personas que te han dicho, bueno, no, ahora no, que viene el verano, ya si eso hablamos, en septiembre hablamos, pues es el momento de, de llamarlas. A esas personas que te dicen, no, no, bueno, ya estoy cerrando el trimestre, termino con el IVA y hablamos, pues es el momento de llamarlos. A esas personas que te dicen, no, no, termina el año, y hablamos a esas personas que te dicen, no, no, terminan los niños el cole y hablamos. Pues si estás en ese momento, llámalos, pregúntales qué ha pasado, qué decisión han tomado, qué dudas tienen, por qué no han dado el paso. Todo esto también te va a dar, aunque esas personas te digan, no, mira, no voy a trabajar contigo, te va a dar información que necesitas para poder afinar mejor tu proceso de ventas, para ver en dónde está fallando tu propuesta, para ver cuál ha sido el, el problema, ¿Por qué no han decidido trabajar contigo? ¿Por qué no han decidido comprar tu, tu producto? ¿sí? Y otra de las acciones que te animo a realizar es implementar la venta diaria dentro de tu rutina, dentro de tu programa de comunicación, dentro de tu estrategia de comunicación, dentro de tu plan de venta. No puedes depender solamente de lanzamientos, no puedes depender solamente de las recomendaciones de tu cliente, sino que tienes que estar diariamente trabajando en generar clientes de forma constante para tu negocio. No puedes depender tampoco de los clientes que tienes actualmente, aunque estés contento con tu facturación, porque los clientes van y vienen y hoy están contigo, trabajan contigo, están contentos contigo, pero mañana quizás se quieran ir porque la competencia les haga una mejor oferta, porque tienen un problema económico, porque van a cerrar su negocio, porque se han enfadado por X motivo o tú quieres dejar de trabajar con ellos y por lo tanto no puedes depender de esos ingresos de esas personas en concreto, sino que tienes que estar constantemente generando oportunidades de venta para tu propia empresa si lo que buscas es Crecer. Por lo tanto, incorporar la venta diaria es fundamental dentro de tu negocio. ¿Cómo lo hacemos? Incorporando la venta dentro de nuestra estrategia de comunicación. Contando con un plan de marketing y un plan de comunicación en donde se definan acciones. ¿Qué vamos a realizar en cada una de las redes sociales en las que estamos presentes? ¿Cómo le vamos a sacar partido de esa página web tan bonita, tan chula, que nos han diseñado y que tenemos ahí muerta de risa? ¿Cómo vamos a sacarle partido a esa lista de suscriptores que hemos creado? Esas personas que nos han dado su correo a cambio de ese lead magnet que has creado, ¿qué vamos a hacer con ellas? Vamos a nutrirlas con contenido, vamos a realizar email marketing, vamos a vender a través de nuestras campañas de email marketing. Vamos a utilizar nuestras redes sociales, sí, para aportar contenido útil, contenido que sea realmente de valor para nuestra audiencia, pero también contenido que incite a la venta, que dé ese empujón para que las personas que forman parte de nuestra comunidad nos quieran comprar. ¿Qué vamos a hacer con aquellas personas que nos siguen, que empiezan a formar parte de nuestra comunidad? Vamos a interactuar con ellos, vamos a generar conversaciones, vamos a buscar entender cuál es el problema que están teniendo y acelerar ese proceso de conocimiento y también, por supuesto, de compra, vamos a dar el paso para generar ventas diarias con nuestro negocio utilizando todos esos canales en los que estamos presentes, sacándole realmente partido a nuestra presencia digital. No es cuestión de estoy aquí por estar, estoy porque hay que estar, estoy porque es la red de moda, sino que realmente lo que tenemos que hacer es sacarle todo el jugo a cada una de esas redes, a cada una. De, eh, a cada uno de esos canales que estamos uh, eh, utilizando y aprovecharlos para generar ventas para nuestro negocio. De todas estas ideas, puedes hoy mismo implementar, aunque sea una de ellas, y empezar a dar el paso y comprometerte con realizar... Acciones de venta cada uno de los días. Hoy envío un email con un enlace de ventas. Hoy grabo unas stories y hablo sobre mi producto. Hoy llamo a este cliente. Hoy hago este seguimiento. Hoy busco generar esta cantidad de reuniones y le dedico el día a las reuniones. Hoy llamo a mis antiguos clientes para ver si están interesados en esto nuevo que voy a lanzar. Hoy me dedico a crear toda la estrategia de ventas de mi próximo lanzamiento. Hoy me dedico a esto. Todos los días tenemos que hacer actividades vinculadas a generar ventas para nuestro negocio, ¿sí? Así que te animo a implementarlo, no solo a quedarte con lo que he comentado de este vídeo, sino a pasar a la acción. No olvides, siempre lo digo, si quieres ver resultados distintos, tienes que tomar acción, tienes que salir a vender no puedes quedarte sentado esperando a que lleguen esos resultados y para ello me encantará por supuesto que te suscribas aquí a mi canal de youtube y que formes parte de esta comunidad porque cada semana comparto vídeos en los que te enseño a vender de forma distinta de forma natural te enseño a vender con tu pr propia personalidad te enseño a vender con jersey, es decir, con estrategia, pero sobre todo con el corazón. ¿Te unes a mi canal? Espero que sí. Te invito a que te suscribas y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.